Hola primines, este video es super, diper, uper, diver uber, riper, riper, chévere video Hoy estamos en la Torre del Oro Así empieza la semana la ciudad de Sevilla Hoy conoceremos este bello monumento Esta majestuosidad Te contaremos algunos detalles y disfrutaremos de Sevilla Ahí está el río de Alquivir. No te pierdas el video y vámonos <risa> Dale. Bueno, hola, soy Clara, yo soy de Holanda y este es el solo de oro de Sevilla. <risa> <Okay>. <risa> Ella es Claire o Clara de, sí. de, de Holanda y bueno, sí. nos ha ayudado en nuestra presentación de la Torre del Oro. La Torre del Oro. ¿Te gusta Eso. Sevilla? Me gusta mucho. ¿Increíble? Es una figura lo más bonita del mundo, ¿no? Lo ha dicho ella. De de no, no solo yo, lo dice oh, ella no sé. también. <risa> Como ven, la gente linda y amable está en todo lugar Primines. Bueno, ahora sí vamos a centrarnos en un poquito de la historia. No sé demasiado porque no he venido preparado, es un video rápido, pero bueno, vale la pena verlo y escuchar un poquito cositas de este lindo, hermoso lugar en Sevilla. Algo súper importante de la Torre del Oro es su altura. Tiene 36, 36 metros. Proviene del árabe Missouri-Alajá. En referencia al brillo dorado que desprende. Sí. Gracias al río. Se dice que los barcos que venían de América ven, veían ese brillo. Y por eso es su nombre, la Torre del Oro. Otro dato bonito es que la gente... Pues vienen aquí a tomar su sombra, vienen a leer, vienen a comer. Pues también es un beneficio que tiene esa gran sombra que nos desprende la Torre del Oro de Sevilla. Su fecha de creación, no se lo van a creer, pero se la construyó y se la inauguró en el año 1221. ¿Qué pasaba en 1221? Pues esta maravilla en Sevilla. Bien de interés cultural, patrimonio histórico de España. Eso es la Torre del Oro de Sevilla, que si supieran que tiene enfrente. Tiene casi enfrente a la Real Maestranza, la Plaza de Toros, mundialmente conocida que tiene Sevilla. Que se las debo en un próximo video, pero hoy hemos conocido brevemente un poquito de lo que tiene la Torre del Oro de Sevilla. Primos, espero les haya gustado el video. Y bueno, nos despedimos. Un placer saludarlos. Cuídense mucho. Proviene del árabe Missouri al que quiere decir...